Bienvenidos a la tercera beta de Shorts, lo nuevo para diciembre en Picacaroto, es la reseña completa de la primera temporada de Kobayashi Sanki, no Mai Dragon para la primera semana de diciembre unos shorts especiales ya sean extras, pequeños making de los próximos vídeos o ediciones cortas de Picacaroto noticias y finalizamos con los especiales de navidad y año nuevo para el 24 y el 31 de diciembre suscríbete para no perderte estos y más vídeos de Quita caroto. HACEMOS LO QUE QUEREMOS